Ella es de buena familia Ella es altiva y cativa Ella puede traerte locura ella es reina en la hermosura. Me gusta hablar con ella, de vez en cuando lo hacemos. Y parece que eso nos reconforta en esta separación forzosa. Ella se llama como a nadie le importa, no seré yo el que descubra su nombre Eso entre ella y yo es un secreto enorme Es un secreto de calles muy angostas Ella es de buena familia Ella es altiva y cativa Ella puede traerte locura ella es reina en la hermosura. Ella cuando apareció en mi vida me di cuenta de que no habría salida. Fue en el mismo instante que la vi. Fue en aquel momento que por fin la vi. Un amor imposible nunca lo fue. Quizá por eso nos duró tanto el amor Y cuando se marchó, qué tristeza la mía Aunque no se fue del todo, la veo cada día Ella es de buena familia Ella es altiva y cativa